Hace un año se inició en los juzgados la investigación penal del caso de los contratos fantasma de Mucesa, a raíz de una denuncia que pusimos en Fiscalía. Recordemos que se investigaba la malversación de 300.000 euros de dinero público pagados a personas contratadas como asesores a dedo en la empresa pública prácticamente todos ellos vinculados al Partido Popular, y que no acudieron a su lugar de trabajo más que para firmar el contrato o firmar las nóminas, y que no existe ni una sola prueba escrita de que realizaran cualquier trabajo para la empresa. Eh, ayer supimos que la audiencia ha rechazado los recursos que pusieron algunos de los investigados para que se archivara la causa, esto es una noticia agridulce para nosotros, por una parte es positiva, porque se van a investigar y esclarecer los hechos y se podrá devolver el dinero público, es la vía para que esto suceda, pero, eh, por otra parte, la audiencia ha confirmado la condición del gerente como investigado, cuando el gerente fue precisamente la persona que informó de los hechos. Eh, en esto que se repite en muchos casos de corrupción, que los denunciantes o los testigos se ven pagando las consecuencias de la investigación, es algo que creemos que no puede ocurrir y que debe abordarse mediante leyes que protejan a los denunciantes y a los testigos en los casos de corrupción, para mantener la salud de nuestra democracia, porque son piezas clave en la lucha contra la corrupción, que es uno de los grandes males que nos aquejan ahora mismo.